Bueno, me voy al cajero a cobrar el aguinaldo. Pero vos no cobrás aguinaldo. ¿Cómo que no? Vos tenés un contrato precarizado, ni siquiera tenés tarjeta. ¡Ah! Tenés que pagar el mono tributo y tu obra social. Es más, estás tan precarizado que tu cuerpo está pintado ...con crayones. ¿Por qué tanta verdad...?